Bueno, pues escucha Radio Futuro, nos encontramos en la sintonía del 107.2 de la FM para la gente que está en Paradas y la Comarca y en rtvfuturo.com para el resto del mundo. Bueno, y no solo para Paradas y la Comarca, sino para el resto del mundo está con nosotros cada semana el doctor amor Juan Bustamante con sus consejos sobre, bueno, pues la pareja que también se pueden trasladar en muchas ocasiones al terreno de la amistad, lo hablamos en esta sesión Bueno, pues le damos la bienvenida a Juan Bustamante y damos ya paso a los consejos del doctor Amor. Juan, muy buenos días y bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues una semana más, hoy miércoles. Esta semana hemos cambiado de nuevo el día. Y bueno, sin duda, mejor no seguir. ...es el tema que nos quieres plantear hoy. Sí, esto es todo aplicable, como siempre, en lo que suelo contar... ...tanto en pareja como conociendo a alguien. Exactamente. Porque son, la, son las dos ramas que vamos a hablar. Eh, ¿Qué pasa si duda cuando estamos conociendo a alguien? ¿Y qué pasa si duda cuando ya es nuestra pareja? Bueno, pues comenzamos por donde tú quieras. ¿Por, donde, por cuando estamos conociendo a alguien? Sí, vamos a empezar por ahí. Eh, a ver, ¿qué pasa cuando una persona que estamos conociendo... Eh, dudas con nosotros, es decir, eh, empiezan a surgirle preguntas o empieza a eh, echarse para atrás o a no saber qué hacer. Bueno, eh, a ver, puede ser por muchos factores, porque no le hemos gustado físicamente cuando nos ha visto, porque no le hemos gustado por nuestro comportamiento o por nuestra forma de hablar o por cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que se le va a hacer? Hombre, si esa persona que estamos conociendo ya tiene dudas, pues lo mejor es no seguir, porque, lógicamente, mmm, a ver, diría todo el mundo, hombre, pero si no te conoces, normal, que dude, porque es que todavía no sabe de ti, sí. y no lo tiene claro, pero, a ver, si se va quedando con esa persona y sigue dudando, va pasando el tiempo y, digamos, que sigue la misma, evidentemente, no merece la pena seguir, porque una persona es que no lo tiene claro, y si no lo tiene claro, pues es que realmente no la has terminado de convencer. Entonces, claro, pues tendremos que buscar a alguien que no voy a decir, hay una interferencia por ahí, Juan. A ver si podemos... Ahora, Juan. A ver. Es que hay una interferencia por ahí, se nos ha colado un ruido extraño y, y parece que no te escuchamos bien. Los, los, los alienígenas o algo, que nos están contactando. Pues sí, será que ya va, ser. va llegando la hora, Juan. <ríe> A ver, ahora se me escucha, ¿no? Ahora se te escucha perfectamente. Hablamos... Vale, vale. Eh... Vamos a ver si no se nos va. Decía que, Eso, que la persona, que la persona que estamos conociendo, que es normal que tenga algunas dudas pero que si va pasando el tiempo y vemos que sigue dudando es que no lo tiene claro y si no lo tiene claro pues es un poco absurdo seguir porque estamos eh, perdiendo el tiempo con alguien que mm, realmente no tiene intención de seguir conociéndole o no le hemos gustado por el motivo que sea. Uh -huh. o sea hay que buscar una persona que no es que lo tenga que tener claro del primer día, pero que por lo menos sí vaya teniendo intención y ganas de seguir adelante. Exactamente, que muestre un poquito de interés por lo menos, ¿no, Juan? Claro, porque si estamos conociendo a alguien que han pasado una semana o dos semanas incluso, que se han visto, han quedado y está todavía como dudando, es porque no le gustas, porque no, no le has atraído, porque no le has, por el motivo que sea, no le has llenado, como se suele decir. ...entonces bueno, a ver, tampoco hay que decirle... ...oye, que entonces al final ¿qué? ¿Seguimos o no seguimos? ...a ver, quizás tampoco hay que ser tan radical... ...pero mmm, se, se nota muy claramente... ...cuando sí si le gusta a alguien... ...incluso yo diría que en la primera semana... ...que si tiene intención y gana de seguir... ...y cuando va pasando las dos semanas... ...y todavía vemos a esa persona... ...vemos a esa persona que no termina de arrancar... ...pues está claro que no le hemos gustado... ...lo que pasa es que le da miedo o vergüenza decirnoslo ...y claro, intenta seguir pero... No porque le gustemos, sino porque le da A lo mejor le da eso, le da miedo, vergüenza O le da pena decir, oye, mira que es que no me veo contigo Sí, eso es otra de las partes que hemos hablado Muchas veces se sigue una relación eh, Por pena, por lástima, por, bueno Miedo, temor a decir que no A mí eso me parece muy mal y me parece muy egoísta Porque si estás, o sea, si continúas quedando con alguien que no te gusta O que te ha dejado de gustar Mejor, eh, estás engañando a los dos, o sea, te estás engañando a ti mismo y estás engañando a la otra persona porque estás intentando mantener una mentira y las mentiras al final siempre se descubren. Yo siempre soy de los que, aunque me cueste, prefiero decir la verdad y quedar lo mejor posible y por lo menos ser sincero y decir, oye, mira, pues no me veo contigo o no hemos encajado. Y a mí, además, que se me nota mucho, o sea, se me nota en la cara, se me nota en los gestos y se me nota en el comportamiento. Entonces, intento hacerlo lo mejor y lo más correcto posible. Juan, ¿y estas dudas las podemos, bueno, uh, ver a través de una falta de interés? o ¿Qué detalles piensas tú que, que nos puedes decir que esta persona está dudando? Pues mira, eh, las dudas en una persona cuando lo estás conociendo se ven muy fácil sí. y muy rápidamente por el famoso WhatsApp. Oh. El WhatsApp, lo hemos dicho otras veces, es el mejor chivato que tenemos. Sí. Porque si antes de verte te escribía mucho, esto desgraciadamente me ha pasado muchas veces si antes de verte te escribía mucho, te daba los buenos días, te preguntaba cómo te iba, qué tal en el trabajo y después de verte, de repente empieza a escribirte menos, no digo que desaparezca, pero si empieza a escribirte menos ya es una señal de que no le ha gustado mucho, o bien físicamente, o bien cómo te has comportado, o lo que ha visto de ti, o algo de eso. Entonces el WhatsApp nos va chivando eso y vamos viendo eh, que eso, pues que nos escribe menos, que ya no está tan volcado o volcada, que ya no tiene tanto interés, y ahí es una señal de que está dudando. Bueno, que está dudando o que directamente no le ha gustado. ¿Y cómo está dudando? Pues por eso, porque a lo mejor hay veces que te escribe, pero otras no. Y es como, eh, sí, pero no. Es como un, eso, es un sí, pero no. Es, bueno, me ha gustado o no me ha terminado de gustar del todo. Uh -huh. Y siempre digo que cuando la otra persona tiene dudas, siempre tiende a que no. sí. No hay posibilidad de que sí, ¿no? ¿No no ves tú que haya una posibilidad? o que o... Hay pocas pocas veces en que se transforman en un sí. La mayoría de veces en que alguien duda cuando te está conociendo sí. acaba en un no. Eh, ya comentamos la semana pasada, pues, el ejemplo de, lo de los macarrones. Si a ti te encantan los macarrones, tu comida favorita, y yo te digo mañana, ¿quieres macarrones? No me vas a decir que no. Uh -huh. Entonces, si dices, no sé, a lo mejor, eh, bueno, ya veré. Es que realmente no le apetece y no tiene ganas. Entonces, eso en las personas es lo mismo. Cuando alguien duda y, y cuando usa el no sé, digo, siempre es la primera palabra, el no. Uh -huh. Exacto. Bueno, pues esto cuando estamos conociendo a alguien. Pero también hay dudas una vez que ya la pareja está formada. Cuando eh, empiezan las dudas en la pareja es cuando vienen los problemas. Uh -huh. Porque eso quiere decir que tu pareja ya empieza por el motivo que sea, o porque se ha cansado de la relación, o se ha apagado o le gusta otra persona, eh, empieza a dudar. Eso es precisamente lo que le pasa. Y le empieza a dudar significa que empieza a plantearse terminar o no seguir. O incluso irse con otra persona. Y eh, eso quiere decir que ya no le no le gusta o ya no te quiere, o ha dejado de quererte, o está dejando de quererte. Entonces, cuando empiezan las dudas en la pareja, ¿Se puede revertir? Bueno, si lo coges a tiempo hay posibilidades, pero la, may la mayoría de las veces, desgraciadamente, uh -huh. acaba en eso, o en terminar o en buscarse otra persona. Así que las dudas son siempre malas y en pareja, sobre todo, porque mira, cuando estás conociendo no pasa nada porque, como digamos, no hay mucho sentimiento por medio, o no hay todavía sentimiento, dices, bueno, pues si no le gusta a esta persona, pues yo le gustaré a otra. Pero ya cuando estás en pareja y llevas un tiempo y estás ahí enamorado, bueno, o tú por lo menos estás enamorado y tu pareja deja de estarlo, es cuando viene el gran problema. Uh -huh. Quizás aquí haya que aplicar el diálogo, ¿no, Juan? Hombre, siempre he dicho que la comunicación es fundamental en la pareja. Siempre hemos dicho comunicación, confianza y respeto. Hay que hablar todo. El problema es cuando tu pareja deja de hablar o cuando no habla contigo o cuando no te cuenta las cosas. Siempre hay que contarlo todo, siempre si empieza a haber cansancio o aburrimiento o monotonía o desgaste, siempre hay que hablarlo y decir, oye, mira, yo estoy empezando ya un poco cansado de hacer esto o más otra cosa. Lo que pasa es que la mayoría de la gente desgraciadamente no lo hace. La mayoría de la gente tira por el camino rápido que es, yo me callo, aguanto y un día exploto y o lo dejo o me busco otra persona. Y eso es lo peor. Quizás, eh, Juan, en este tema ya de la pareja, cuando um, se tienen estas dudas, eh, ¿podemos pensar que las expectativas no se han cumplido del todo? Puede ser que no se han cumplido las expectativas, puede ser, como digo, que se ha entrado en monotonía y ha ido desgastando la pareja y quemándola, uh -huh. puede ser por muchos factores. El problema es que cuando hay dudas de la otra persona, tanto en pareja como conociendo, es que no tiene ganas ni intención de seguir adelante y ese, ahí es donde tenemos el, el gran problema y como he dicho si a ti te gusta algo o te gusta a alguien de verdad no tienes ninguna duda yo por ejemplo la relación que tuve tantos años que conté en mi primer libro de siete años y medio yo no tuve ninguna duda con ella en ningún momento porque estaba bien con ella porque yo la quería y en fin eh, si a mí me llegan a entrar dudas yo sé perfectamente que es que no hubiera querido seguir entonces por eso, cuando alguien tiene dudas, le entran en las dudas y empiezan eh, estas cosas, siempre es mala señal y siempre es un aviso de que lo peor está por venir. Uh -huh. Bueno, pues si duda mejor no seguir. Tema de hoy y hacemos una reflexión final, Juan. Pues la reflexión es esa, como he puesto en el título. Yo creo que, que lo mejor es no seguir, aunque suene muy radical, se puede, evidentemente, como siempre digo, hay que intentarlo, pero desgraciadamente en un porcentaje muy alto, cuando la otra persona duda, no es nada bueno, es que va a terminar o tiene toda la intención de terminar y que no tiene garantía de éxito, en muy pocos casos acaba funcionando, pero cuando hay dudas siempre es malo y siempre suele tender al no. Bueno, pues sin duda mejor no seguir, Juan Como cada semana, muchísimas gracias Por estos temas tan interesantes Por estos análisis sobre la pareja que nos hace Cada semana Y bueno, pues el martes que viene Volvemos el martes, la semana que viene, ¿no? Sí, el martes que viene sin problema Y gracias a vosotros Y bueno, invitaros a todos A mm. ti y a todos los que nos están escuchando Que es el Rocío Ya saben que se pueden venir al Rocío A pasarlo bien Y, y nada, pues ya sabéis Si queréis... Disfrutar de la gran romería Pues está todo el mundo invitado a que lo haga Esta romería del Rocío Que ya tiene su culmen en Pentecostés Este próximo domingo Con este salto sí, exactamente. Salto. Ha empezado ya, bueno, empiezan todas las hermandades Ya están de camino Sí. Y bueno, pues este fin de semana es el momento grande Y con la salida de madrugada El domingo Y, y bueno, pues ya sabe todo el mundo Que se lo quiera pasar bien y disfrutar Por fin ha vuelto el Rocío Así que ya saben dónde ir pues muchísimas gracias, Juan, por la invitación, la tendremos en cuenta. Gracias y bueno, gracias también como cada semana por tu programa, por tu sesión, los consejos del Doctor Amor. Así que el martes más. A vosotros, A vosotros. un abrazo para todos, hasta el martes. Un abrazo y feliz semana, Juan. Igualmente.